Una, dos, tres. Cañas. Hola, Hitsbook. Soy Guillermo Oliveira, guionista y director de Cañas. Webserie. Estoy con Cristian Andrade, uno de los actores de Cañas. Evidentemente uno de los actores. Y del primer capítulo, por cierto. ¿Es verdad? ¿no? El método ya no sirve. Ah, no, no, no, no. Ese tema ahora no sí, sí. Yo, yo casi diría que es una mierda. Ah, vaya, ya ¿Sí? está. Antes de cañas ya había surgido algunas series, algunos fracasos, ¿no? Decidí centrarme en, en lo que controlaba en ese momento, en, en lo que estaba cerca de mí también y al mismo tiempo me dio para investigar mucho más. Ya veo que te gusta mucho la cerveza. <risa> no, me gustan las cañas. Hombre, los retos principales, no emborracharse. <risa> es verdad, porque... <risa> <risa> ¡Jodo! ¡Ah, ah, sí, ah no. bueno. <risa> Eh, es que a nivel económico es, es siempre el principal reto. Tiempo es dinero. Entonces, si no tenéis dinero, pues. Eh, mucho tiempo. Cada vez que la veo tan rubia. ¡Hija de puta! Y voluptuosa. Es enganchar primero al público, ¿no? De que de repente haya un guión bueno, buenos actores, ¿no? Y que sobre todo. que en este caso veas que realmente disfrutas de lo que ves, ¿no? Venga, tranquilízate que tampoco es para tanto. Cállate. Somos una serie 100% humana, equipo humano, ante todo, y, y mola eso, diversidad, no, o sea, la tercera temporada la verdad que la gente está, o sea, la ciudad entera se va a involucrar también. Un beso, guapos.